es doctor en Humanidades, especialista en filosofía política y responsable de planes y programación académicos del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y, pues, le damos la palabra también. Adelante, compañera. Sí, pues, eh, primero, muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Creo que estos espacios son súper importantes porque, además, eh, digamos, el momento en el que estamos viviendo ahora... Eh, es fundamental que la gente sepa leer los signos de los tiempos, que sepamos reconocer como los síntomas, ¿no? los avisos, los avisos de fuego que de pronto van apareciendo, que al principio son siempre muy sutiles, pero que tenemos que tener justamente como los ojos para ver qué es lo que está pasando. Entonces, esto de fer realmente se ha vuelto una práctica muy común y de lo que yo vengo a hablar el día de hoy es, es quisiera hacerles como una presentación muy, muy esquemática de que esta práctica del no que se traduce como, como guerra, ¿no? como una guerra jurídica, como una guerra legal, es propia realmente del de modo como funciona el derecho en la modernidad. Es decir, es no más que una un desarrollo ya de esta concepción de derecho que tenemos y que justamente es una de las trampas que tienen los gobiernos progresistas en América Latina para poder implementar realmente transformaciones de fondo. Eh, el modelo neoliberal se ha ocupado eh, y se ha preocupado y bueno, esto no viene de, del modelo neoliberal, tendríamos que remontarnos mucho antes. O sea, el capitalismo mismo va avanzando siempre poniendo eh, como suelo, como piso, como estructura, el derecho que le permita desarrollarse, ¿sí? Entonces, la economía va siempre como dando pasos junto al derecho, no van aparte, van juntos. Y esto hay que tenerlo muy en claro precisamente porque las transnacionales lo tienen claro. O pues sea, ellas son las primeras que se ponen a estudiar cómo funciona el derecho, porque aquí de lo que se trata no es de hacer justicia. Y eso es lo que tenemos que tener claro. El derecho moderno no tiene como parte fundamental de sus elementos el hacer justicia. Vayan a ver la filosofía del derecho de Hegel. No habla de la justicia en ningún momento. La cuestión siempre está en el, en el equilibrio muy fino entre lo que es correcto o lo que es legal y lo que no es legal. Entonces, este es todo, este es todo el tema del loafer, O sea, se puede hacer la justicia, se puede matar al otro, se puede destruir una comunidad, se puede expropiar un territorio, se puede dejar a la gente sin agua y todo con la ley en mano. Entonces, este es el gran problema, es decir, la ley tiene ya un problema de fondo en el modo como lo estamos comprendiendo hoy en día. Entonces, si queremos realmente llevar estos procesos de transformación a otro nivel, necesitamos ingresar en una reflexión de lo que es lo jurídico, de lo que es la filosofía del derecho que supone todo este sistema porque en parte estamos ahí atrapados, o sea, es una trampa realmente. O sea, es una trampa en la cual hemos, creí, hemos caído derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque no nos hemos tomado la tarea de realmente ir a indagar qué es lo que está detrás. Entonces, los, ahora sí voy a los gobiernos neoliberales, o sea, cómo han ido estructurando, ¿no? O sea poniendo como todos los, los amarres para que precisamente llegue el gobierno que llegue, no cambie nada. Y esa es la gran trampa en la que estamos metidos. O sea, porque los, las transformaciones que se llevan a cabo son meramente maquillaje, son una cuestión de reforma. Entonces, si queremos llevar a cabo una transformación, primero tenemos que tener claro cuál es el problema. Y el problema es estructural. Entonces, simplemente, eh, digamos, como para hacer un pequeño, una, una pequeña esquematización de este problema, que es profundo y que habrá que entrarle, eh, cuando uno va, por ejemplo, a la filosofía del derecho de Hegel, que es como uno de los textos, digamos, fundantes ¿no? del derecho moderno, él dice... Eh, el derecho se basa en el individuo, ¿no? O sea, el individuo, la persona, la persona es la que puede poner su voluntad fuera de sí y sobre qué la pone, sobre un objeto, sobre qué, sobre la naturaleza. Hay una separación aquí entre sujetos y objetos. Esto es como el ABC de la filosofía del derecho. Hay sujetos que son propietarios y son propietarios privados, es decir, si uno lo puede caracterizar en un momento histórico, es el burgués. O sea, esa es la figura del individuo que está detrás de toda la filosofía del derecho moderno. ¿Sí? La, el burgués es la persona, eso es como lo que se entiende, lo que está detrás. Entonces, ¿qué se apropia? ¿Y se apropia de qué? Se apropia de la naturaleza, que es objeto, ese es el objeto de la ciencia, de toda la ciencia moderna, lo mismo, digamos ahí la ciencia y la filosofía del derecho también van avanzando en sus fundamentaciones a la par, o sea, se prestan servicio ¿no? uno al otro. Entonces, eh, este individuo que es el burgués, que es la persona, que es el, el, el individuo moderno, eh, Busca su propio interés, ¿no? Este es el, el, digamos, el modelo de ser humano que está detrás de la comprensión del derecho que tenemos actualmente. O sea, cada uno de nosotros busca su propio interés. En realidad estamos aquí, algunos ahí, este, intereses oscuros, los, los trajeron aquí, algo se quieren llevar, algo nos quieren robar, ¿no? Y yo también estoy aquí, digamos, en ese sentido de, de sacar algún provecho. O sea, ese es como... Eh, la voluntad propia de la modernidad que está aquí en juego. Entonces se nos dice, el, el ser humano es este individuo que busca su propio interés, que es egocéntrico, y como es egocéntrico, entonces cuando se relaciona con otro y establece un contrato, y de ahí viene toda la relación jurídica, establece un contrato para asegurar su propio interés, ¿no? Pero en realidad lo que estamos evitando es una guerra, o sea, es una guerra-muerte, pero que está debajo. O sea, aquí ya podemos empezar a ver a Hobbes muy claramente, ¿no? O sea, que nos decía, el ser humano es el lobo del hombre. Y, bueno, yo siempre digo, nunca hay ningún lobo que se coma otro lobo, pero, bueno, así decía Hobbes, y el ser humano es el lobo del hombre. Y entonces, lo que prima entre la, en la relación de, entre seres humanos desde el ojo de la modernidad es la guerra. Entonces, lo que hace el derecho es como hacer, digamos, como administrar esa guerra. Es una administración, una gestión de los intereses privados, ¿para qué? Para que no nos matemos todos y más o menos podamos tener una organización armónica entre nosotros, ¿no? Pero la lógica de la guerra está ya lanzada de manera imparable y es lo que está detrás. Ahora, esto digamos, todo esto que les estoy... Este escenario que estamos aquí montando es el escenario eh, en el mundo moderno. O sea, así se mueve el individuo moderno. Pero esto no quiere decir que el ser humano sea así por naturaleza. ¿Sí? Y esto hay que distinguirlo precisamente para poder entonces criticar este derecho moderno desde otra visión de derecho que hay que desarrollar. ¿Sí se entiende? Entonces... Esta visión de derecho moderno es una visión montada sobre una realidad que se ha, se ha puesto como, como ante los ojos, como si fuese la única realidad. O sea, somos todos egoístas, estamos todos buscando nuestro propio interés y, eh, y entonces lo que estamos administrando es esta guerra. Cuando uno lo ve así, ¿no? O sea, el lawfare en realidad es no más que un desarrollo de esto. Porque ¿qué, ¿qué hace el Ofer? O sea, monta precisamente con los medios de comunicación, como, como ha mostrado Tania, o sea, todo un aparato de desprestigio, no, o sea, de golpe, que finalmente, ¿a qué va? A la imposición de una realidad. O sea, eso es lo que se está jugando en la realidad moderna. ¿Quién va a imponer las reglas del juego? Si cada uno tiene su propio interés, en realidad todo es un juego de dominación. Y la política misma se tiene que leer en la modernidad como una política de dominación siempre. ¿Sí? El, el que está arriba es el que domina y todos los demás obedientes, ¿no? Obedientes legítimamente, además, dice la modernidad. Entonces, toda esta concepción hay que irla cuestionando desde otra visión de realidad, desde otra visión de ser humano, desde otra visión... De, de política, porque, por ejemplo, o sea, en, en el proceso en el que estamos nosotros, estamos pensando la política no como dominación, sino más bien como servicio. Y esto significa, pues, una ruptura, o sea, significa tener otros principios, desarrollar otras bases, ¿no?, partir de otro ser humano, dice Andrés Manuel, todo el tiempo, ¿no?, se nos dice que el ser humano es malo por naturaleza, pero nosotros no creemos en, esa, en ese principio, y si no creemos en ese principio, entonces tenemos que desarrollar, ¿no?, o sea, teorías, economía, política, derecho, desde esa otra visión, ¿sí?, más humana, comunitaria, y que no es algo que estamos así como inventando, que sea una, digamos, una imaginación, una utopía, ¿no?, o sea, tenemos realidades comunitarias en distintos lugares, o sea, son experiencias de vida, son otros modos de reproducir la vida. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que esta guerra, esta guerra mediática, esta guerra política, nosotros tenemos que, eh, que ponerla en jaque, pero no desde las mismas bases de la guerra política, ¿sí?, no siendo más dominadores nosotros, ¿no? No se trata ahora de que lleguemos nosotros a las instituciones del ejercicio del poder y que dominemos de una manera buena. No hay dominación buena. La dominación es dominación, y dominación significa que hay unos arriba y hay otros abajo. Y si nosotros queremos plantear otro modo de hacer política, entonces tenemos que andar un camino que nos va a costar tiempo, pero que al final es el verdadero camino si queremos realmente trabajar una transformación de fondo. Yo me acuerdo, por ejemplo, eh, en el caso de Bolivia, cuando ellos se plantearon ¿no? su proceso de cambio, porque ellos le llamaban así, no era transformación, sino proceso de cambio, eh, cuando los pueblos originarios empezaron a, su, a, a, a, a subir, ¿no? porque ellos venían del valle, fueron precisamente los pueblos originarios que venían de la selva ¿no? y del valle, que empezaron a subir al altiplano diciendo, nosotros queremos un Estado plurinacional. Y un Estado plurinacional desde otras bases. ¿no? Entonces llegaron, finalmente, toda esa lucha, esa, esa organización popular detonó el proceso de la Asamblea Constituyente en Bolivia. Y esa asamblea constituyente, digamos, los pueblos originarios pusieron sobre la mesa nuevas categorías y nuevos problemas. Lo primero que dijeron fue, la naturaleza para nosotros no es objeto. Entonces, nosotros queremos que eso esté artículo 1, ¿no? O sea, la naturaleza es sujeto y es madre. Entonces, todos los abogados, o sea, se quedaron así como, Pero es que eso no se puede. O sea, la naturaleza no puede ser sujeto. Es objeto. Entonces es una ruptura de paradigmas, pero es una ruptura civilizatoria, o sea, es una ruptura de sentido común, es una ruptura jurídica, científica, o sea, muy profunda. Y al final, hay que decir, los abogados de Bolivia no estuvieron a la altura del proceso. ¿Por qué? Porque no había nadie que tuviera una formación no moderna. O sea, todos los abogados tenían una formación moderna y lo que podían hacer inteligible era solo lo moderno. Entonces eso, o sea, no caía en ningún recipiente, era imposible. Entonces el trabajo que fueron haciendo los pueblos originarios, pues fue como, eh, fue un trabajo de, de, de querer llevarlos ¿no? a otro nivel de discusión y ahí pues realmente tenemos que hacer todo de nuevo. O sea, tenemos que, que andar una filosofía del derecho desde bases comunitarias, por ejemplo. Desde bases no sociales, porque además hay que decir, lo social se opone a lo comunitario. Lo social tiene como base esto que decíamos, individuos. Individuos que buscan su propio interés. Entonces, cuando nos encontramos aquí, pues nos encontramos en el interés común que tenemos, pero si no pues no nos encontramos. Y entonces establecemos relación solamente cuando hay esa coincidencia, y eso es el contrato. En la relación comunitaria no, no es así. O sea, el, el digamos, el singular pone, se pone él al servicio, ¿no? Y al servicio no quiere decir servidumbre. Al servicio quiere decir que se da cuenta que el bien común es algo que al final va a beneficiar a todos. Entonces, es un cambio realmente de, de paradigma, o sea, es un cambio de civilización a, la, a lo que estamos enfrentados hoy día. O sea, entonces en ese sentido como que si vamos a criticar ¿no? el loafer, tenemos que criticar en serio, o sea, criticar, los fundamentos del derecho, porque si no, no vamos a poder combatir eh, este problema. Entonces, tenemos que tener en cuenta que justamente, o sea, la modernidad ha desarrollado todo un proceso de encubrimiento de la dominación. O sea, ahora vamos alegremente al abismo, ¿no? Antes estaba la esclavitud ahí, o sea, a, a los ojos de todo el mundo. Pero eso ya no se soporta más. O sea, no soportamos ver a una persona encadenada aquí enfrente de nosotros. No lo soportamos. Entonces, ¿qué aparece? Nos aparece el escaparate hermoso con el diamante hermoso y la esclavitud se queda en otra parte. Pero no quiere decir que se haya abandonado la esclavitud. La esclavitud sigue ahí. Solo que ya no la vemos. Entonces, esta, este arte del maquillaje... Es justamente el arte del over, ¿sí? Es, lleva, es, es llevar este derecho como a, a, a sus últimas consecuencias, ¿no? O sea, de hacer aparecer todo legal y de, y de crucificar, porque eso es, eso es lo que es, ¿no? O sea, de crucificar a quien está por la justicia del pueblo. Y, justifica, y, y justificarlo y crucificarlo ante todos los ojos y que todos digamos, sí, es legal. ¿Por qué? Porque hay toda una, o sea, todo un armado, ¿no? O sea, un, un montaje que se ha ido diseñando, pero de manera escrupulosa. Entonces, es importantísimo que podamos, eh, pues realmente señalar el problema, o sea, el problema de fondo. Porque además este, este problema del, del loafer... Bueno, nos ha hecho aquí Tania, pues la lista enorme, ¿no? Y, y la lista yo diría sigue, o sea, podría, podríamos ser todavía eh, mucho más rigurosos, incluso eh, nombrar a Salvador, ¿no? O sea, porque sí. bueno, está ahí Bukele, ¿no? Presidente, pero, pero bueno, o sea, destruyó también ese país y toda la gente que estaba en contra, pues ha tenido que salir. Aquí tenemos nuestro hermano Sigfrido Reyes. ¿no? que está aquí dentro del instituto colaborando y que es, es impresionante la labor que él hace y la labor que él ha hecho, y, y bueno, es también parte de esa, digamos, víctima ¿no? del loafer. No sé cuánto tiempo queda. Siete minutos. Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, yo quisiera leerles una cita, Justamente como para, para poder ahondar un poquito más en este, en este problema. Ay, no, esto se me ha A ver, espérenme. Híjoles. se me perdió, la tenía aquí. Aquí está. Dice, en el capitalismo, es una cita de Marx, porque además Marx eh, es uno de los que logra eh, entender este problema y señalarlo de una manera muy precisa. no O sea, cuando él habla de las relaciones económicas, siempre señala ahí la relación jurídica, cómo va junto. Dice, en el capitalismo, a los productores, las relaciones sociales entre sus trabajos privados aparecen como lo que son. Vale decir, no como relaciones directamente humanas trabadas entre las personas en sus trabajos, sino por el contrario, como relaciones propias de cosas entre las personas. Lo voy a traducir. Y las relaciones sociales entre cosas. Es decir, en el capitalismo lo que tenemos son relaciones cosificadas. O sea, no hay nadie que se reconozca como persona, como ser humano. O sea, las relaciones que establecemos en el trabajo dentro del modo de producción capitalista son siempre relaciones cosificadas. Es esto que decíamos del, de, de que yo busco mi propio interés. ¿no? Si yo busco mi propio interés, entonces me apareces como cosa. O sea, como algo de lo cual yo me puedo servir como un instrumento para mí. Entonces, hay esa cosificación y es necesaria que esté en la relación capitalista. No hay relaciones verdaderamente humanas, ¿no? o sea, encuentros verdaderamente humanos. Y por eso cuando hablamos de tenemos que superar al capitalismo, no se trata entonces de agarrar ahora y poner un montón de obreros. ¿Por qué? Porque la estructura va a quedar intacta y entonces vamos a tener ahora nuevos mandones, ¿no? O sea, gente que tenga la misma pretensión de dominio y la misma relación social y la misma cosificación, es decir, no va a cambiar nada, todo será igual. O sea, la cuestión es, lo que tenemos que transformar es el modo de producción eh, en el sentido de que de que ese modo de producción lo tenemos que humanizar, o sea, tenemos que establecer relaciones humanas dentro de los trabajos. O sea, que yo no te cosifico a ti, sino que más bien lo hacemos en el reconocimiento. Y, y sigo con, la, con, con Marx. Dice, esta relación jurídica cuya forma es el contrato, es una relación entre voluntades en la que se refleja la relación económica. O sea, la relación jurídica que tenemos hoy en día es un reflejo del modo de producción capitalista. O sea, queremos cambiar realmente el modo de producción capitalista, tenemos que cambiar también el modo como estamos ejerciendo el derecho. O sea, no podemos cambiar el modo de producción económico sin cambiar lo otro. O sea, eso es una ingenuidad. Porque se va a volver a reproducir como hongo nuevamente. Dice, el contenido de tal relación jurídica o entre voluntades queda dado por la relación económica misma. O sea, es la relación económica la que pone las bases de la relación jurídica. ¿sí? O sea, es el modo de producción y reproducción de la vida... O sea, cómo estamos reproduciendo la vida, cómo estamos produciendo las mercancías, digamos, es la estructura base sobre la que estamos construyendo lo legal. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces dice, eh, el contenido de tal relación jurídica entre voluntades... Queda dado por la, la, la relación económica misma, dice, aquí las personas solo existen unas para otras como representantes de la mercancía y por ende como poseedores de mercancía. Veremos que las máscaras que en lo económico asumen las personas no son más que personificaciones de las relaciones económicas como portadoras de las cuales dichas personas se enfrentan mutuamente. Entonces, tenemos que ir avanzando a distintos niveles, ¿sí? O sea, tenemos que ir avanzando en el ámbito económico, planteando transformaciones, pero también planteando transformaciones en el modo de comprender lo jurídico. Entonces, por esto, y aquí, bueno, yo quiero recordar, hay un autor, un filósofo precisamente boliviano, que decía, necesitamos desarrollar una filosofía del derecho comunitario. ¿Para qué? Para poder tener la base sobre la cual pensar, ¿no? Otras posibilidades de acción, otras posibilidades de pensar incluso el Estado, porque estamos también atrapados al nivel del Estado. Y aquí entre Estados volvemos a la misma lógica. ¿Cuál es el principio sobre el cual se funda un Estado y las relaciones internacionales que establece con los otros Estados? Cada uno busca su propio interés, ¿sí? Estados Unidos busca su propio interés, Europa busca su propio interés, y todo es ponernos de acuerdo para que no nos matemos unos a otros. Pero es, si se dan cuenta, o sea, es la misma lógica entre individuos, la misma lógica entre estados, y es la misma lógica de la guerra, lo que está detrás. Entonces, en lo micro, ¿no?, y en lo macro, podemos ir como... Eh, estableciendo estas relaciones para darnos cuenta que entonces la transformación que tenemos que llevar a cabo es bastante de fondo. O sea, la idea de Estado misma que tenemos, el Estado moderno, es, es una trampa. Y por eso, o sea, procesos, por ejemplo, como el de Venezuela, se plantearon, bueno, vamos a tomar la institución del Estado, pero no para quedarnos con el Estado como está. Vamos a tomarlo y vamos a ir posibilitando que crezca, ¿no? el poder popular. ¿Para qué? Para ir pensando en cómo construir un Estado comunal. Entonces, eso nos va a significar, pues, una reflexión muy de fondo y justamente llevar la cuestión de, del derecho a otro nivel, pensado ahora sí desde la vida, desde las comunidades, desde el bien común, desde el bien vivir, ¿no?, y eso, pues, es la tarea, yo creo que, de este ciclo. Pues, muchas, muchas gracias. gracias.